Ya compadre, ¿cómo están, queridos? Musiquita de los Duke de Hazard. ¿eh? El, eh, Dixieland creo que se llama esta canción. Ah, creo, si sí, mal leí la weá por ahí que, que se llama Dixie. La canción de los Confederados, pues compadre. Bueno, Hazard Run, weón, es un juego que a mí, eh, bueno, en lo personal... Eh, no me llegó a las manos en su momento, lo fui a conocer a la casa un amigo eh, que tenía un, un 800 xl eh, Bueno, obviamente después lo tuve, se lo copié, ¿cachai? pero recuerdo eh, que un cumpleaños estuvimos puros jugando Hazard Run. Lo entretenido era que eh, podíamos irnos turnando, eh, era de un player, ¿cachai? pero no, pero era fácil morir y, y bueno, y también era fácil terminarlo ya, estaba compuesto de cinco niveles, tenía y cinco vidas, Si eh, sí tenía como una complejidad en el tema de los mapas, ¿cacháis? Porque puta, aparecen pollos, árboles, piedra, hay como un, como un acantilado, no sé cómo llamarlo, como un cañón por donde pasáis, están los los policías también que te están persiguiendo, Cletus se supone que, me imagino que debe ser Cletus, que era el, Cletus se llamaba el compadre de los Duke de Hazard, el policía y rosco, rosco parece, bueno la cuestión es que tú manejáis a los dos chicos wean, a los dos bien parecidos de los duty hazard wean, y que aparecen en principio subiéndose ahí al, al al general Lee y bueno tenéis que pasar cinco niveles ya, los niveles son los siguientes vamos a revisarlo acá abajo Chicken Run, Walton Wood el, el, el bosque de Walton el otro era eh, una corrida de pollo Brian's Pond Brian's Pond, me da risa eh, cómo se llamaba, se lee él? con un amigo nos reíamos porque eh, teníamos cerca una botillería que se llamaba El Patito y Brian. Entonces, puta, nos da risa, la, éramos pendejos, pues, pues entonces nos da risa porque decía Brian's Pond. Entonces, cuando íbamos a comprar a la botillería, vamos a ir a comprar a Brian's Pond. <risas> la wea tonta, pues, pues. pero bueno, el Brian's Pond es como la. la, el, ¿Cómo se llama? Eh qué wea eh, estas cuestiones que son como. oh se me olvidó weón, que son como estas weas que pantano eh, es, un pantano, wean. el pantano de Brian. <ríe> Después viene el cañón del infierno, compadre, Hells Canyon. Y final viene final, final viene, final ven, finalmente, finalmente, finalmente random run. ¿Qué tal, compadre? Son cinco niveles, Random Run Weón es como el más brígido, tengo que admitirlo, el más largo, hay poca benzina, que es un ítem importante que tenéis que agarrar en el camino porque eh, el auto no avanza sin benzina, ¿ya? Eh, luego de este bla después le voy a contar un poco unas weas que estuve leyendo sobre la historia, porque ahora como somos historiadores de los juegos de video de Atari, ¿cachai? Somos básicamente unos topógrafos de, de, de estos videojuegos, ¿eh? Hay mucho que explorar. Eh, estaba leyendo que, oye, el juego lo hicieron pico en realidad, lo hicieron pico en su época lo hicieron cagar, era malo tuvo una mala recepción, ¿cachai? por parte de varias revistas por ejemplo, bueno, no voy a decir los nombres de las revistas ni ninguna weá, pero en varias revistas eh, decían que el juego era malo que, que, por ejemplo, la música que tenía también era mala, debería haberla cambiado, la música cuando el auto salta de uno en los pantanos que ocupa la canción de Dixie, ¿cachai? Eh, también dicen que eh, el control es como el forro eh, que se maneja muy mal, no es como... Claro, igual es cuático y otros compadres decían que era, era como una eh, como un examen de primer grado de preparatoria de, de computación cacha, o sea, lo hicieron pedazo, ¿cachai? Lo, lo único que hablaron bien de ellos fue, creo, Electronic Games, ¿cachai? Que es un juego bien concebido pero mal ejecutado, ¿cachai? De cierta manera, en lo personal, ¿ya? Yo el juego lo encuentro bueno. A ver, habría tenido como 8 años, sí, 8 años, 9 años, cuando lo conocí y, y eran los Duke de Hazard. Pues compadre, pues weón, dentro de mi mundo imaginario, puta, este juego era genial, pues weón. Estaba bien. Eran los Duke de Hazard y yo podía manejar al general Lee. Que weón, qué mejor si no había más, pues. Entonces ya, pues démosle. Vamos a jugar los Duke de Hazard, el Hazard Run, aquí en el jueguito, el recuerdo, recuerdo, compadre, y lo vamos a terminar, ¿ya? Démosle nivel por nivel hasta llegar al random run. Nos vamos a equivocar, obviamente, pero no somos perfectos. Y le vamos a partir con Chicken Run. Bueno, está más, más que decir Hazard Run, el nombre del juego, de Artwork, ya que es la empresa que lo distribuyó, ¿cachai? Y Dennis Sander, que fue el programador del juego. Un gran abrazo a donde quiera que esté Dennis Sander. ¿Qué estará haciendo ese compadre ahora? Bueno. Vamos con Chicken Run. Ya ahí me están persiguiendo los policías, ¿cachai? Entonces yo tengo que básicamente... Eh, con el botón tú frenáis, ¿cachai? Y los únicos movimientos son izquierda y derecha que tú puedes mover el auto. Ya, el auto empieza a avanzar solo. Hay pollos, ¿cachai? Hay madera. Ya, hecho choqué con un pollo. Que era una de las cosas que me extrañaba en ese tiempo. ¿Cómo chocáis con un pollo? Ahí acabo, acabo de agarrar benzina, ¿cachai? Gasolina. Paso por un puentecito, pollito, puta de nombre, un pollo, ¿cachai? Benzina. Oh Bueno, ¿qué pasa? Tú tenés que llegar con impulso al río para poder cruzarlo. En este caso estoy como muy encima. Entonces lo que voy a hacer, voy a correrme lo más que pueda hacia la izquierda. Para ver si agarro algo de, de impulso y la paso. Calmado, okay, que ya, ya empezó la gente a hablar y toda la weá. Si no es uno el otro, o en el celular. O en, perdonen por la, la interrupción. Ya compadre. Vamos a ver qué vamos a hacer acá. Nos vamos a volar hacia la izquierda y nos vamos a ver si agarramos impulso y la pasamos. Estamos en el final del primer nivel. Chicken Run. Vamos, vamos, vamos. No. Y así es como no se juega los Duke de Hazard. ¿Cachai? Tenéis que tener impulso para poder cruzar el río, ¿cachai? Entonces, bueno, ahí se volvieron a subir nuestros superhéroes adentro del General Lee. Y ahora la vamos a hacer pro, Chicken Run. Después les voy a, les voy a hacer un comentario de una weá. ¿eh? Muy divertida, ¿eh? que me ha pasado toda mi vida. Esa era la clásica, cacha, hice una corrida perfect en Chicken Run. Buen puntaje. De ahí se subían de nuevo los, los, los protagonistas de, de Hazard del, del general Lee, y los que lo manejaban. Ahora, eh, después de esto viene eh, Walton Wood. Vamos a ir a Walton Wood a ver qué tan difícil es. El bosque de Walton. Ah, verdad que les tengo que comentar algo. Vamos a ver qué tan difícil es. Eh. Puta, ahí olvidé la benzina. El auto de repente se pone eh, en posición vertical. Bueno, se pone como de lado. En dos ruedas. Cuando se pone de do, dos ruedas hacia de lado, tenéis que. Tenéis que. Eh, mover el joystick, por así decirlo, hacia el lado que hacia el lado donde no están las ruedas, ¿cachai? y así se va a parar, si lo movéis para el otro lado se, se cae como que pierde el equilibrio, ¿cachai? vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. bien parece Uh, fuck, bueno, nos, nos está cagado ahí estamos en Walton Woods, el bosque de Walton siento que le vamos a pasar Me acuerdo, chucha. Me acuerdo solamente de Cletus, Cletus, creo que era, el bueno, y de Rosco, pero no me acuerdo del, del, del nombre de los personajes. ¿Cómo se llamaban estos compadres? Eh, protagonista, Protagonistas de Dukes of Hazard ¿Cómo se llamaban este verde pollo? Uh, Boy, Lu ah está pues eso, Boy Luke, creo que era. Vince Duke y Bow, Bow Duke Vince y Bow Así se llaman Mira, no, cacha, no, no me acordás No me weón Qué cuático Entonces, eh, Bow Duke y, y Vince Duke Los Duke de Hazard Ya pasamos a Walton Woods Vamos a Brian Spawn Brian's Pond, compadre, weón, vez por a Brian's Pond. <ríe> risa el nombre Brian's Pond. Esto no es lo entretenido el juego que tenía como esa animación cuando te, te metía ahí en los ríos, chucha. ¿Qué? Mira, hay una patrulla, compadre. Vamos, Brian's Pond es un poco largo. Creo que nos va a dar un poco de... Nos va a transpirar Brian's Pond. Uh, al límite, compadre, vamos. Choqué. Mira, me comí todo el árbol, weón. Oye, y debajo, fíjense que quedó justo el símbolo de Atari, ¿cachai? En la parte de abajo del auto aparece el símbolo de Atari. Puta. Cuando pasáis muy cerca, eh, demasiado cerca, de algunos obstáculos, bueno, nos fue mal con Brian Spawn. Cuando pasáis cerca de los obstáculos, ponte tú y una piedra, el auto pasa y automáticamente el auto, como que le hace el kit y se pone de lado. Es como que tuviste escuela. Y ahí es cuando, si las ruedas están acá, tú tenéis que mover el joystick para acá, para que la weá se, se pare bien. Si lo haces para acá, cagaste. Vamos a seguir con Brian Spawn. Puta que estoy malo. Oye, Brian pone es una pasada no más, pues bueno, se supone que. El último level es más difícil de todo. Que bueno, también hablar y jugar es complicado. Prefería bueno, la vida que todas las vidas, compadre, porque el auto no había, no había velocidad. Ahora esto esto tiene como un patrón, ¿cachai? O sea, eh, hay. hay como ahí pasamos Brian's Pond Espérense Ah, no, no la hemos pasado Chucha, Chucha yo, yo cantando victoria ya, weón Se me había olvidado que claro, habían ríos completos también Pero siento que estamos cerca ¡Pan! Fui. Eh... ¿Qué le iba a contar, weón? Puta, el weón malo. Cuando parte, el juego cuando parte, aparece una patrulla al lado izquierdo. ¿Y qué es lo que está al lado al lado, o sea, al lado, derecho? ¿Y qué es lo que está al lado izquierdo, compadre? Es como otra patrulla destruida, o un árbol, o tierra, o maíz, no sé, weón. Pero hay una weón al lado, que es blanca y está como toda destruida. Y otra cosa que me extraña es que cuando yo muevo el auto, eh, el símbolo de arriba no conserva los colores, ponte tú ahora ya así, Entendemos que es la palabra de la bandera confederada lo que, O sea, es la bandera de los confederados lo que está arriba del vehículo Pero, pero cuando muevo el auto hacia el lado cambia de color Como que se invierten los colores Y ahí como que la cagaron Bueno, el juego por eso que eh, estuvo como mal, <coughs> mal catalogado, ¿cachai? Pero bien, bien, a mí me sigue gustando hasta el día de hoy Está bien para pasar el rato, al lado de la estufita, calentito Me recuerda cuando era pendejo Y quiero pasar Brian's Pond a toda costa, compadre. Escucha, el símbolo de Atari de abajo ahí. Vamos. Seguimos de largo. Buena. Acuérdate que en Brian's Pond hay una. Eh, hay una línea de río que es completa. Esta Vamos a frenar un poco acá Vamos a calmar Ahí, ese salto estuvo bien Ahora vamos a frenar porque no quiero chocar con un árbol Perfecto, tenemos como benzina ahí Cagaron los brakes O sea, cagaron los frenos, ¿no? Se cagaron los frenos. Eso es otro punto que no le había contado. Cuando dice brakes abajo, ¿qué quiere decir? Que cagaron. Oh, la patrulla encima, compadre. Ya, deberíamos estar cerca al final. A ¿eh? ver, Brian Spawn es brígido, weón. Difícil, Brian Spawn, ¿eh? pero lo logramos. Yo creo que en una de las revistas que catalogaron como mala la canción de haber colocado la, la tonada de los Duke de Hazard cuando saltara, que es obvio porque el, el General Lee cuando saltaba a los ríos tocaba su canción de Dixie, Dixieland, eh, y el payaso que, que, que opinó ahí en esos tiempos de que no debería estar esa canción claramente debió haber sido de la Unión, pues, bueno, en vez de ser un confederado, entonces por eso debió haber sido por eso, que lo mal catalogó con esa cancioncita. Me imagino. Pueden buscarlo en Wikipedia. Hay varios de esos ahí que, que, que habla sobre este videogames. Hemos pasado Brian's Pond Y ahora vamos a ir al cañón del, del infierno, compadre. Ahí están las weas que están al lado, la weá blanca esa que no sé qué parece, un dinosaurio, unos huesos de dinosaurio. Bueno, cañón del infierno, compadre, bueno. ¿Qué tal? ¡Genial la canción de los Deep de Hazard, po' weón! ¡Obvio! ¿Qué otra canción voy a poner si no es esa? ¡Uh! ¡Uh! Menos mal que frené, compadre. ¡Vamos! Tenemos poca benzina. Muy poca benzina. Creo que vamos a cagar por benzina. weón, pase igual cagamos por benzina bueno ahí eso eso empieza a pasar cuando el auto se le acaba la benzina empieza como a sonar ese río y caga y claramente te pica, te, te pican te pican los mosquitos te pillan lo, los policías vamos a ir con Hell's Canyon el cañón del, del infierno tal vez de ayer tomado la benzina el toque weón. Oh, vamos. Ahora el auto no dice 0-1 como decía el general Lipo, dice un, sale un 10 ¿Cachai? Puta, yo feliz que hubiera dicho 0-1, si eso es lo que, que decía el auto. ¿Qué pusieron 10 weón? ¿Qué pasa con los frenos, weón? No la weón. Cagaron los frenos que no ¡Breaks! Y ahora se arregla ¡Vamos! No creo que ahí la paseo ¡Más alto del General Lee! ¡Oh, el weón paró! Que de repente uno se manda en la mesa a jugar Mira, menos mal que se les vamos. Última vía, última vía compadre, vamos. Vamos, que queda poco. Vamos, que se puede. Pasamos rajado Hell's Canyon. muy bien Hazard Run muy bien General Lee muy bien el juego del recuerdo compadre finalmente viene Random Run ¿eh? hemos pasado Chicken Run Walton Woods Brian's Pond Hells Canyon y esos cuatro level viene ahora eh, Random Run está Random Run igual es cuático porque pareciera que tiene como dos niveles porque no, no creo que sean como que van pasando eh, no sé por un carácter de puro árbol, después otro carácter De puro De pura agua, ¿cachai? Después de bosque y después se van mezclando Porque eh, Como que se repiten de repente Entonces eh, a lo mejor te hacen como no, no son los recorridos anteriores, ¿cachai? Pero bueno, ya, vamos random run Mira, tres patrullas uh. Vamos a ofender acá. Cagaron los frenos Cagaron los frenos difícil de todo como... random run uh. vamos a ir derecho nomás última vía compadre pero vamos a jugar random run hasta que la pasemos tal como lo hicimos con los anteriores Perfecto. Mm. Bueno, y hemos terminado todo el recorrido de Hazard Run. Hemos terminado todos los, los levels. Chicken Run, Walton Woods, Brian's Pond y Hell's Canyon. El Random Run me imagino que... Claro, Random. Bueno, ¿qué, qué otro detalle les podría contar? No, no, no sé qué más... Eh. Eh, lo que dice Wikipedia, pero dice un videojuego de carreras de 1982, desarrollado por Dennis Sandler y publicado por Arward para la familia de Atari 8 bits. En 1984, Arward consideró volver a publicar el juego como un vínculo con la serie de televisión de Duke of Eso otra cosa que pasó. Arward consideró eh, tener un vínculo con la serie, pero al final no lo hizo. No lo hizo porque, ¿qué es lo que pasó? Habían hecho el juego, pero eh, como en esa época ya estaba eh, teniendo una decadencia, la, la, la época de los video games, de Daddy, eh, y, y, y comprar la licencia pa, pa, con, la, con la serie era muy caro, no les convenía, entonces no, no lo hicieron al final. Solamente lo consideraron, pero no lo hicieron. Así que ahí quedó tirado un gran juego, bien bonito para la gente que, puta, lo disfrutamos en esa época y alucinamos con los Duke de Hazard, weón, puta, me gustaban los Duke de Hazard y era entretenido, ¿cachai? Lo más probable es que por eso que el arte del juego no tenga como ninguna relación con la película, si sí colocaron el General Lee o el modelo, es un Pontiac, creo que el, el General Lee, eh, y, ¿Y cómo se llama? Y no tiene el 0.1, 1 ¿cachai? No tiene el 0.1 en el costado, ni tampoco el auto cuando salta tiene el 0.1, tiene un 10, ¿cachai? Entonces son detalles pequeños que podemos observar de dentro del video games. Que bueno, con la gráfica igual ahí, bueno, está bien. Ya hemos querido seguir desde el juego del recuerdo. Era este pequeño review de Hazard Run para que vean los levels y compartir con ustedes un pequeño review de <coughs> Un juego de Atari Hazard Room con ustedes, espero les haya gustado. Nos estamos viendo en los en vivos del canal. Un gran abrazo y cuídense.